Haz un escaneo perimetral. 1986 identificaciones de la UNSC detectadas. Estado. Fallecidos. ¿El jefe maestro aún vive? Eidiox nos aseguró que estaba muerto. ¿Eso no te molesta? No. Me siento... vigorizado. Nos prometiste venganza.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 Ni los profetas, <risa> ni ella. Espartan, desde lejos. Quiero saber todo sobre él. Conexión con la armadura solicitada. Aceptar. Mensaje encriptado en control. Leer. Intentando desencriptar.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 Vienen por nosotros, todos ellos. Entrando, todas las direcciones. No es seguro. Atrás. Bien, bien. Los Phantoms se dirigen hacia ti. ¡Ahí! Encuentra esa arma, entonces nos podremos ir, ¿verdad? Cuidado, siguen viniendo. Los hiciste enojar mucho allá atrás. desterradas por todas partes. ¡Deja de... Morirás ahora, sporta. ¿Cómo va ¡San Sagrada... Una pregunta tonta. ¿Cómo sabes que esto no es una trampa? Yo no sé. Genial. Espero que su arma valga el riesgo. Detecto múltiples naves enemigas dirigiéndose hacia acá. Demasiadas. Nos quedamos sin... ¿Qué pasó? ¿Dónde está Cortana? La IA rebelde llamada Cortana se ha ido. Fue borrada. ¿Cómo? ¿Por ti? Claro que no. ¿Te golpeaste la cabeza o algo así? ¿No te acuerdas? Mis instrucciones eran entrar en la instalación, imitar a Cortana y bloquearla para recuperarla. Las tuyas eran llevarla a la Infinity para eliminarla. Así que si no eras tú... De acuerdo. Hay ah, algo más. En un despliegue exitoso, se supone que mi rutina de eliminación se completaría. Pero sigo aquí. <ríe> Bien. Bien. Mi programación falló. Se supone que no debería estar aquí. Tienes que borrarme. No. No. Fui creada para un propósito, y ese propósito ya no es necesario. Mi misión terminó. Tenemos una nueva. Los desterrados quieren activar este anillo. Tenemos que asegurarnos de que no lo hagan. En primera, ¿qué es un desterrado? Segundo, puede que hayas notado que una parte significativa de la instalación ha sido dañada, imposibilitando lo que pides. Y tercero, para activar el anillo necesitarían el índice de activación. Cortana tenía el índice. Yo también tenía partes de él. Algo detuvo tu eliminación. Tenemos que averiguar por qué. Pero... ¿esto no era la misión? Las misiones cambian. Siempre lo hacen. ¿Estás seguro? ¿Viste eso? No. Al quitarme a mí se disparó una respuesta del anillo. Necesito, Necesito que lo entiendan. Entienda. Hay, Hay poco tiempo. Si supieras si supiera, cómo, vas ¿cómo, cómo vas a morir, ¿vivirías tu Viviría vida, tu vida de, otra de otra manera? Esa voz. Es Cortana. No, no es ella. Solo polvo y ecos. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Solo son fragmentos de información repitiendo su ciclo hasta agotar su energía. Está en todo alrededor. Hoy me llamaron. llamaron. Autómatas sin, sin emociones. Vieron las caras. ¿Vieron la cara? 75, 75 sanos. Años elegidos por, elegidos por, mí. por mí. Ideales para de el programa. Sobrevivirán. Lo, lo, lo entiendo, lo entiendo, entiendo y, lo acepto. y lo, acepto. lo acepto. Más o menos. Más o menos. Hay alguien que espero que sobreviva al final. Es ideal para lo que se avecina. Le fue asignado un número... uno uno 1 uno 7 hay algo delante. Puedo sentirlo llamándome. peor de lo que imaginaba. ¿Puedes olerlos? Bueno, un conjunto de sensores en tu armadura lo hace y analicé sus datos. Tú hueles bien, por cierto. ¡Corre! Mira, allí. Ese es el punto de origen. El puente está apagado. Así es. Quizá haya una forma de volver a encenderlo cerca. Te emparejarán con otra guía, Tal vez incluso con otro modelo de cortanas, hija. ¿Seguro? Yo creo que sí. Sí. Es seguro. Esto... Esto es... parte de mí. No sé por qué, no sé cómo, pero es mío. Fue la última parte que recuerdo que fue borrada. Déjame... Estás aquí porque fuiste elegido. Nuestros enemigos cada vez son más listos y cada día hay más. Lo que estoy a punto de mostrar podría cambiar el rumbo de la guerra. He trabajado para aprovechar el poder estratégico de una IA a bordo de una nave en el campo de batalla. ¿Está listo? Sí, doctora Halsey. A diferencia de modelos previos de IA, ella permanecerá entre tu mente y el traje, comunicándose directamente con tu interfaz neural. Piensa en ella como un nuevo par de ojos para ayudar a tus reacciones y mejorar tu reconocimiento. Ella no es la conductora, sino una forma de nivelar el campo de juego. ¿Cómo la llamo? Pregúntale a ella. Ella se nombró a sí misma. Hola, jefe maestro. Soy Cortana. Juntos se convierten en la nueva esperanza. Juntos se convierten en nuestra clave para la supervivencia de la humanidad. Ella hará todo lo necesario para asegurar que su misión se cumpla. Incluso si eso significa sacrificarse, o a ti, para cumplirla. ¿Qué pasó? La toqué y... ¿Eso fue real? Son solo datos. Es... Está justo aquí. Son cúmulos de código recursivo. ¿Por...? Otra parte, esto es la estructura que usé para atrapar a Cortana. Contiene una copia del índice de activación, o al menos fragmentos. ¿Qué deberíamos hacer con él? Lo necesitamos. Bueno, basado en lo que me has dicho hasta ahora, la gran pregunta es, los desterrados lo necesitan. Hazlo. Ah. Ah. ah, eso fue. Algo. Ah. Vámonos. ¿Algo? Hay un archivo que fue desbloqueado, pero no tengo acceso. Necesitamos una ruta de escape. Bien, veamos. Hay una brecha cerca. Debería llevarnos a la superficie. Dame un segundo y activaré el puente. Jefe, nos vemos en ese pedestal. Llegaste rápido. No eres de los que pierde el tiempo, ¿eh? No. Qué bueno. Vámonos. Este ascensor debería estar activado. Encontramos una forma de ponerlo en línea. Este objeto es parte de la fuerza vital del anillo. Es una semilla de poder. Un Jefe, detente, ¿cómo es? ¿Es un Spartan? Tenemos que averiguar lo que pasó. Ella portaba un módulo de escudo mejorado. Veamos qué puedo averiguar sobre ella. Accesando. Ella es la Spartan Bonito Stone. Era de reconocimiento. Sus signos vitales cesaron hace casi un mes. Murió a causa de una espada de energía, pero diferente, más fuerte. Fue un solo golpe. No lo vio venir. ¡Demasiado Estamos aquí. Ese ascensor debería llevarnos a la superficie. llamar al ascensor. Busca una terminal de control. Este ascensor extrae energía del anillo. Bueno, eso hacía. Falta la semilla. ¿Qué son estas cosas? Bancos genéticos. Unidades de almacenamiento Forerunner. Silixes. ¿Cómo lo sabes? Estuve en una habitación con ellos seis meses. So, eso debería bastar. Volvamos al ascensor. Ese dispositivo. Esto no es Forerunner. Se identifica como desterrado. ¿Puedes operarlo? Está dormida. No, es que duerma, pero... Ah, oh, no lo necesito. Ya está en camino. Contacto. Pero, ¿y si es un amigo? No lo es. Las órdenes de Esam son llevarte ante él. Él no específico. En cuántas piezas. Es que te tengo miedo, humano? Llegas demasiado tarde. Es miedo? Es miedo. Solo un humano. ¡Nada! ¿Eso es todo? Eres bueno, pero no lo suficiente. Tenía razón, no era amistoso. Por su aspecto era una especie de líder. Lo llamaban Tremonios Ya no más Es casi gracioso En camino, repito, múltiples naves desterradas se dirigen a tu ubicación Van por ti Sierra 117, entendido He estado tratando de contactarte Desapareciste Pensé que era mi... Bien, tengo tu ubicación. Voy en camino. Prepárate.